es la felicidad de estar en casa y poder hacer ejercicio. Hoy te dejo algunos ejercicios que te pueden ayudar en tu cuarentena. Empezamos con bíceps. Tenía las digas en casa pero no las había utilizado, Primines es un buen día para utilizar y si tú no las tienes pues puedes ocupar cualquier cosa que encuentres en tu habitación, en tu cocina, en tu salón. Otro detalle importante por el medida de las posibilidades que tengas en su casa es recomendable mejor el uso de las escaleras y no del ascensor. ¿Qué La... Llegamos, primeras. 8 Por poquito se nos olvida. Así como subimos, también tenemos que bajar. Hasta aquí les pido el vídeo, que se olviden mucho, que hagan ejercicio, que disfruten en su medio de la cuarentena y chao, chao. olvide el estiramiento que es súper importante. Nos vemos en otro vídeo.